Darte lo más viral de la semana. Sin un toque de humor ni de sarcasmo, porque aquí somos serios y no nos gusta que la gente se ofenda. Estos son los podcasts. Los podcasts. Los podcasts. Los podcasts podcast de FAO. 5-5 probando ok ok ok Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición más de los podcasts de Fabi Bueno te doy la bienvenida oficialmente cuando son las 8.43 de la noche eh, ¿Cómo me escucho? Nos escuchamos bien, vientos entonces, como te decía, son las 8.43 de la noche en esta hermosa, hermosísima noche de viernes 13, viernes 13 de mayo del 2022. Estamos a una temperatura de 22 grados centígrados. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por la preferencia y gracias por estar aquí. Entonces, vamos a empezar. Porque, bueno, ha pasado de todo, ha sido una semana bastante ocupada. Y como siempre, pues nos toca dar el repaso a las notas más virales. Entonces, vamos a empezar. Porque, bueno, como lo decíamos, este es un viernes 13. Viernes 13, pero ¿por qué? Es de mala suerte. Eh, de verdad es. Es este. Es, es malvado. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Vamos a, a, a checarlo. Vamos a investigar un poquito. Y de paso te agradezco tu preferencia como siempre. Pero bueno, ¿por qué se considera que el viernes 13 es de mala suerte? Bueno, eh, es una serie, es una, es un conjunto de malos, este, porque bueno, han pasado muchos días, han pasado semanas eh, en los cuales han pasado cosas muy malas en viernes 13. El viernes 13, un día que para muchas personas es considerado de mala suerte, es una fecha bastante cargada de supersticiones, eh, basando su origen en esta creencia en algunas raíces religiosas. Pero, ¿por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte? Eh, uno de los casos que ha alimentado esta situación... Es el viernes 13 de diciembre de 1939, cuando tuvo lugar el conocido Viernes Negro en Victoria, Australia, al presentarse uno de los incendios forestales más devastadores de la historia, dejando 71 personas muertas. Esto ocurrió el... Viernes 13 de diciembre de 1939, para que no vayas corriendo y cheques qué está ocurriendo. El viernes 13 de octubre de 1307 se dio la caída de los templarios al ser capturados y presentados al Tribunal de la Inquisición Católica. También el viernes 13 de 1972 se presentó un accidente aéreo en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Eh, y también han pasado varias cosas, eh, de por sí el 13 eh, es un día de... el número 13 de por sí es un poco eh, cargado porque bueno, las leyendas nórdicas tienen 13 espíritus malignos, o sea, las... las leyendas de donde viene Thor y todos ellos. La baraja tiene un naipe con el número 13, el cual es representado por la muerte y los aviones no cuentan con una fila de asientos número 13, así como algunos hoteles tampoco tienen piso número 13. Esto es cierto, hay elevadores que tienen el piso 12 y de ahí se pasan al 14. Se dice que el pasado... Que en el pasado las brujas viajaban en grupos de 13. Jesucristo, Jesucristo vencedor, aplica tu ira y tu rigor. Fue crucificado un día 13. En total fueron 13 los presentes en la última cena, incluido Judas y el que pintó la foto también. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido fue un viernes 13. ¿Cómo es? Eh, ¿Es justo que el viernes 13 esté cargado de esta... ¿De este misticismo tan ahí que nos asusta a todos? Pues ponen bueno, en los comentarios recuerda que ya estamos transmitiendo completamente en vivo, como siempre. Entonces, pues vamos a empezar ahora sí. Eh, bueno, ya estamos, ya habíamos empezado, ¿no? Eh, esta semana se dio a conocer una de las más extrañas. Eh, digo, a lo mejor yo estoy mal, dime tú, dime tú, ¿qué te parece? Eh, esta semana se dieron a conocer algunas... Mmm, una nueva colección de tenis. Eh, que para los que no conozcan la marca Valenciaga, es una marca de mucho renombre. Eh, en realidad, pocas personas tienen. Tendrán ese. ¿Cómo decirlo? Tendrán. Mmm, no la gracia, sino la, la posibilidad de adquirir una. Eh, ropa de esta marca, porque yo jamás he visto la ropa. Sin embargo, me llamó la atención porque eh, se lanzó esta semana una versión de unos tenis que ya tenían ellos, marca Paris High Top, eh, que fue bautizado como los Full Destroyed, o para los que no mascan inglés, eh, el completamente destruido. Eh, para no hacerte la larga, son tenis que están prácticamente, bueno, son nuevos, pero están... Hechos de tal modo en el que los tenis están destruidos, o sea, son útiles, pero están pues están tan feos, lo que es, están feos, entonces, eh, pues no sé qué pienses tú, esos tenis, ah, para que te des una idea de cuánto cuestan, estamos hablando de alrededor de mil dólares, mil ochocientos cincuenta dólares, que sigue siendo una cantidad bastante fuerte. La nueva creación, sin embargo, ha sido criticada en redes sociales. Y ha causado la creación de muchísimos memes. El diseñador, eh, la persona que está detrás de esto, es el diseñador Demna basalia Director creativo de Balenciaga desde 2015. Eh, no sé tú, <ríe> digo, nosotros creo que como mexicanos no, no somos tan de modas ni de cosas así. Porque la historia de este muchachillo... Eh, la historia de este muchacho de esta persona es que es una una persona que bueno fue un está escapando de un país en guerra y actualmente pues está eh, es refugiado político y por eso los tenis están destruidos en homenaje a los refugiados no sé qué pienses tú qué es lo que piensas qué te parece esta estos tenis no pero bueno, vamos a cosas más mexicanas, vamos a cosas más latinas que ocurren de verdad aquí, que de verdad nos afectan porque eh, maestro y alumno se citan a la salida para darse unos buenos golpes. Un bochornoso espectáculo ofrecieron un maestro y un alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Quienes se citaron a la salida pues para tirarse un tiro, para darse de golpes, para ver a quién le apestaba más la Real Academia Española. El árbitro improvisado fue un policía quien intervino para detener el pleito. Ocurrido ayer miércoles, antier miércoles en la tarde, según se observa en un video que se hizo viral. Yo vi parte del video, lo que me causa más gracia, es que literal se acerca un bombero y todos uh, ya la. Está arruinando el señor. Ups. Ahí estamos. Es que así. Ahí está mejor, ¿no? Ajá. Eh, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva se afirma que la pelea comenzó porque el joven se quejó en redes sociales de que el profesor cobraba por subir puntos en las calificaciones, la acusación molestó al profesor quien encontró lo publicado e hizo un comentario para desmentirlo, lo que dio pie al pleito para después ser físico, en el video se muestra cómo maestro y alumno se pelean a puño limpio entre varios estudiantes que los rodean y por momentos invaden la calle. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que pueden ocurrirles al estudiante y al profesor? A estos? Al pseudoestudiante y al pseudoprofesor. Aseguraron, el, la, el plantel Zacatenco iniciará las acciones conducentes para investigar los hechos e informará las sanciones. Que resulten aplicables conforme a las reglas vigentes. La... Esime Zacatenco asume su responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de las y los miembros de su comunidad. Reafirma su compromiso de promover cultura de paz que distingue al Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué te parece esta clase de noticias? De verdad, son tan extrañas, son tan fuera de lo común, porque si te pones a pensar, eh, de verdad... El profesor que supuestamente, digo, a ver si no quiere cantarme un tiro porque se ve que el señor no es de, de los que aguantan malos comentarios. Ahora, ¿por qué se enoja si están diciendo que cobra? A lo mejor sí es cierto y nosotros nosotros no le hacemos caso porque bueno, es un alumno y él es un profesor. Que desde, también tenemos cierto problema con el eh, profesores que muchos les hacen caso pero pero sin embargo en cierto modo te puedo decir que tenemos también cierto problema, cierto desdén por el entender rangos, De viene desde casa porque en casa rara vez respetamos al oficial, respetamos a los uniformados, respetamos a los mayores, casi nunca se hace eso casi siempre queremos imponer nuestra eh, nuestra ideología por así decirlo queremos imponer nuestros no, pues cómo decirlo nuestra nuestra voluntad entonces viene desde casa bastará a ver qué va a ocurrir digo así como está como el Politécnico está hablando de su plantel, lo más probable es que para la próxima semana ya nadie se acuerde. Entonces, ahorita es así como, si, como de, sí, déjalos, están peleando. Pero la próxima semana, eh, te voy a decir qué fue lo que hicieron. Porque pues, aquí en el Poli nos gusta que nuestros alumnos se lleven bien. Tenemos la cultura de la paz. Y, y tres, de, tres días de clases al año, ¿no? Pero bueno, continuamos... Eh, igual esta semana se dio muy fue un hecho muy curioso fue para muchos un muy buen golpe de suerte para otros fue simplemente algo curioso eh, el banco BBVA que de por sí ya trae problemas como que ya está ya es ese familiar viejito eh, esa persona que ya se le van las cabras al monte que ya de pronto eh, hace y dice cosas que dices bueno qué le pasa eh, creo que ya no le sube el agua al tinaco, creo que ya no está furulando, ya se le... ¿Cómo se dice? Ya no, ya el aceite ya se le quemó, eh, ya lo, ya está empezando a colgar los tenis, ya puso uno, ya es para que se vaya pues, al más allá, al Valhalla, ¿no? Eh, depositan saldo a clientes por un error humano vamos a, a platicar bien de esto eh, luego de que usuarios del banco reportaran en redes que habían recibido depósitos por parte de BBVA alias Bancomer informó que fue un error humano y que en lugar de descontar el dinero eh, de descontar el dinero eh, pues se, se terminaría pues, regresando ¿no? eh, muchos este lunes despertaron eh, pues sacados de onda, porque algunos tenían eh, saldo a favor. ¿Qué significa esto? Para los que no tenemos tarjetas, eh, muchas veces una tarjeta puede quedarse en ceros, pero si metes dinero, dinero, dinero, tienes saldo a favor. Pero si sacas más de lo que tienes, tienes saldo en contra. A menos de que sea una tarjeta de débito, es imposible que saques dinero. Eh, algunas eh, personas, algunos este, compañeros mexicanos y compañeras mexicanas tuvieron el atine de sacar este dinero antes de que se arreglara este error humano. Que vaya, ¿no? Eh, algunas operaciones de compra realizadas recientemente no fueron cargadas a las respectivas cuentas. Y esos montos por un error humano fueron liberados por lo que se refleja en las propias cuentas como saldos disponibles. O sea que eh, en algún lugar alguien por ahí gastó mil pesos, mil quinientos y el banco en vez de quedarse con ese dinero lo único que hizo fue mandarlo a otra cuenta. Tu cuenta, tu cuenta o muy probablemente tu cuenta. Muchos... Eh, a muchos les cayó muy bien, en realidad, porque eh, esto creo ocurrió en domingo, eh, domingo, lunes, y pues ya saben, el domingo, el lunes fue, no es cierto, fue el martes. El martes fue día de la madre, entonces muchas eh, madres, muchas madres de familia tuvieron un regalo, tuvieron un detalle, que pues sinceramente, si estábamos, nos estamos levantando de una de una pandemia que nos dejó muy castigados económicamente esto fue como que un, un uno de esos errores que te que te ayuda no pero ahora la pregunta es ya me lo gasté ya le compré calzones a la más vieja de mi casa ya le compré calcetas ahora que sigue como todo en esta vida se paga eh, qué va a ocurrir bueno si ya te gastaste el dinero que BBVA Bancomer te te dio, ¿eh? dio por accidente es mejor que conozcas esta información BBVA Bancomer alias eh, bueno creo que se están volviendo los derechos humanos de los bancos informó que haría el retiro del dinero que depositó el lunes en las cuentas bancarias de algunos cuentavientes pero qué pasa si no fuiste uno de los afortunados o afortunadas que logró sacar el dinero bueno durante la tarde del martes eh, cuentavientes del BBVA Reportaron que ahora tienen un, un saldo en contra por la cantidad que fue retirada. Eh, horas más tarde, BBVA ofreció una disculpa y explicó que los depósitos serían un error humano. Pero ahora... Eh, Ah, también no es el único banco que ha tenido estos problemas, el año pasado el personal de Citibank en Estados Unidos se equivocó y transfirió nada más y nada menos que 500 millones de dólares a prestamistas de Revlon. Por lo anterior, Citi presentó una demanda para exigir la devolución de sus fondos, sin embargo, el tribunal falló a favor de la marca de cosméticos, la cual argumentó que creyó que se trataba de los pagos anticipados de un préstamo. Entonces, 500 millones se quedaron en las en las vendedoras de reblon. imagínate, qué buena suerte. Pero eso pasó en Estados Unidos. Aquí en México no puede no ocurre igual, ya que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicio Financiero eh, que es normalmente a los que les huimos cuando les debemos a las tarjetas, recomienda actuar con empatía y de inmediato contactar al banco para comunicar que me pusieron dinero de más, de hecho ahorita está, eh, me parece que si no gastaste eh, o, o si gastaste, fuiste de las personas que gastó dinero, tú nada más regresas ese dinero, y BBVA Bancomer te va a regalar una tacita de café. Así como lo escuchas, una tacita de café es lo que BBVA Vancomer te va a dar por tu empatía y por tu honradez. ¿Cómo es? Eh, <risa> no sé ustedes, no sé tú eh, que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento. Pero no es la primera vez que ocurre. Al menos... Eh, en un lapso muy corto le ha pasado a BBVA varias veces una de dos o alguien está por ahí destruyendo la marca, eh, algún resentido que aún no capturan y está resintiendo su, su despido o oh, oh, oh, oh, me atrevería a decir que ya mucha gente ya está aprendiendo a manejarse económicamente eh, muchas personas ya entienden el cómo eh, llevar sus finanzas, y pues seamos sinceros, eh, muchos bancos sobreviven gracias a los intereses que se generan por las, por las deudas que adquirimos, entonces si ya no hay deudas, ya no hay intereses, ¿de dónde saco mi pago? no ¿Qué mejor idea que hacer que una cantidad de lana te caiga, lana que no es tuya y que tienes que pagar por cierto?, pues para que tengas tu saldo en contra y sigas pagando. Digo, no, yo no dije eso, lo dijo, lo dijo esa persona que está sentada allá en la esquina. Entonces yo lo pensaría, ahora por otra parte, qué buena onda, eh, que muchas madres de familia tuvieron su celebración, tuvieron su comida, eh, gracias a este error humano. Por ahí vi un comentario de alguien que dijo, sí los voy a pagar. Pero por lo mientras, fue como un adelanto de quincena. Esa, esa es la idea, es pagarlo. Total, ya te agarraron. Por ahí alguien más decía, no, pues es que cancelo mi tarjeta. Y pues este pues ya, saqué todo ese dinero y me voy. Hubo personas que recibieron hasta 26 mil pesos de depósito. Imagínate, eres alguien que va a ir a sacar sus eh, 350 pesos... 400 y de pronto te encuentras que tienes más de 26 mil pesos en tu tarjeta para empezar no puedes retirar más de 7 eso para empezar pero imagínate 26 mil pesos, pobre de aquel diablo que se gastó los bueno, no sí, porque tardaron creo que un día, día y medio en encontrar la falla entonces imagínate que eres ese pobre diablo que ya se gastó los 26 mil pesos, pero ahora tienes que pagarlos la próxima vez que pase, no te gastes más de lo que puedes pagar. Recuerda que desgraciadamente tu contrato te tiene agarrado de donde no da el sol. Entonces, la próxima vez que tengas un saldo que no es el tuyo, solo agarra una parte. Es más, ni lo agarres porque ni es tuyo. Entonces, pues así pasa en este país. Tierra de nadie donde todos roban. ¡Cuánta magia. Entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, ¿Recuerdas ese incidente tan... ...raro, tan extraño... ...que ocurrió... Eh, ...entre Will Smith y Chris Rock... ...que luego se metió... Eh, ...su esposa... ...y empezaron un montón de situaciones... ...incómodas entre ellas... ...que Will Smith y... Yada Pinkett... Eh, ...que no tiene un pelo de tonta por cierto... Han, se han separado. Resultó que ella se casó con Will Smith. Porque básicamente se. Fue obligada. Un montón de cosas. Chismes. Que ni la pareja que vive al lado de ti. Eh, se avientan. Chismes que ni en familia se avientan. Eh, ahora. Suena. Y digo suena. Porque esto eh, son. Son filtraciones. Son chismes que se suben a varios portales, entre ellos Reddit. Reddit es un portal en el cual pues muchas cosas se han dicho y han resultado ser ciertas, otras no. El caso más actual ha sido todas las filtraciones de Spider-Man No Way Home que resultaron ser ciertas. Y por otra parte, filtraciones que resultaron ser falsas fueron las de Doctor Strange 2, eh, muchas de ellas resultaron ser falsas. De la película vamos a hablar más al rato, entonces, por lo mientras, eh, se suena, suena suena el esqueleto eh, de que Dwayne Johnson podría reemplazar a Will Smith en una de las cuantas películas que ya estaban pactadas con Disney. Ha pasado mes y medio desde que... ¿Por, por qué estoy mirando acá si la cámara destaca <ríe> Yo voy a cambiar la cámara hacia acá porque... Ha pasado un mes y medio desde que Will Smith subió al escenario de los Oscars 2022 y le dio un apapacho un apapacho en la cara uno diría que se burló del peinado de su mujer pero no se burló de lo que no se puede peinar entonces eh, esto ha causado una caída gigantesca en cuanto a la aceptación al menos eh, por parte de las empresas hacia Will Smith eh, lo que ha causado que un nuevo rumor compartido por Giant Frinky Robot, que es un sitio de insiders, o sea de filtradores los que se dedican a pasar chismes que acá no llegan, eh, sostiene que Will Smith podría ser reemplazado por Dwayne Johnson en uno de los papeles de una película que viene, que es una segunda parte, a qué película nos referimos, nos referimos a Aladdin. A la segunda parte de Aladdin, este live action en el cual Will Smith interpretaba al genio de la lámpara podría ser removido por eh, Dwayne Johnson. Ya que, como te decía, esto que ocurrió fue tan, eh, tan malo y a la vez tan bueno para su carrera porque muchas cosas se pararon, se frenaron muchos proyectos. Había una película biográfica de Will Smith, ya fue cancelada o al menos fue congelada, que en un estudio cuando congelas una película, generalmente es porque no hay quien se haga cargo de ella, o de plano hay muchas irregularidades, entonces la película se queda ahí. Un caso muy común sería la continuación de la saga de películas de Percy Jackson, por ejemplo la tercera, tercera o cuarta película, que nunca llegó, se quedó ahí. Eh, otra parte también sería la tercera parte de los cuatro, no, la segunda parte de los cuatro fantásticos, la cuarta parte de eh, Spider-Man de Toby Maguire, también son películas que se quedaron congeladas y prefirieron hacer otras entonces eso ocurre con la, la película biográfica de Will Smith está congelada eh, la cuarta parte de Bad Boys también a menos de que Will Smith salga de la película no la van a filmar, a menos, aparte de que el productor. han decidido Aventarlo, eh, esta película de Netflix, la otra en la que sale con un policía que es un troll, ya sé, súper extraño el, el <ríe> la película, también está detenida, también está congelada, hasta el momento no sabemos si va a ocurrir o ya no se va a hacer, eh, como ves, ¿qué piensas? Eh, este, creo, quiero escuchar tu voz. Quiero ver qué piensas, Dwayne Johnson podría hacer un buen papel de el genio de la lámpara, de verdad Disney está actuando del modo debido, está haciendo lo correcto, pues a mi parecer um, un ejemplo muy claro de que tal vez Disney es moralmente, es a veces muy moralmente muy... pues muy fácil de manipular, el ejemplo claro es lo que está ocurriendo con Johnny Depp y Amber Heard que ahorita aparentemente está con ganas, es con vences, Johnny Depp entonces, donde Johnny Depp llegue a salir inocente Disney no, no. se la va a acabar, lo mismo va a ocurrir aquí, eh, una de dos o se, que creímos que se iba a olvidar todo, yo sinceramente creí que se iba a olvidar el incidente ...de Will Smith, pero ya van... ...ya van tres o 4 semanas... ...de que nada más, ¿no? Ahora, vamos con un poquito... ...de tema aquí en Mexicano Televisón... ...un poquitito más mexicano... ...porque... Eh, eh, ...se dio, ...esta semana... ...se dio a conocer... Eh, ...un video... No sé, sinceramente, qué obra sea. Porque, pues, no, no somos mucho de. Pero lo que llama la atención es que termina la obra. O va a la mitad. Eh, llega este momento en el que los artistas. Eh, los actores, las actrices. Se despiden del público. Entonces salen todos, hacen una reverencia. Y en ese momento. Sale Silvia Pinal. Con un. Híjole. Con una este con una tez con una este, salud, porque la señora pues ya a sus 92 años no puede hacer mucho, eh, literal está agarrada de una silla, un actor la viene empujando, hace cuenta que viene empujando, un diablito viene corriendo, se acercan y, a, y la señora pues está feliz de saludar, pero la, la salud y cómo se ve está mucho, muy deteriorada, de hecho, muchos cibernautas, eh, gente que estuvo en internet, lamentó que la familia de Silvia Pinal eh, permita que en condiciones poco óptimas siga trabajando, pues dicen que no es necesario el nombre y el, y el reconocimiento ya lo tiene, por lo que ese tipo de espectáculo es penoso. Han hecho el llamado de no asistir a ver la puesta en escena. Por el contrario, aplaudieron que la señora aún se mantenga haciendo lo que le gusta y consideraron positivo que a las personas se les permita hacer lo que les gusta para que no entren en depresión. Eh, también eh, decían mucho que la familia de Silvia Pinal. El comentario fue que. Eh, el gran error fue dejarla. Pues. Mmm, quedarse en su casa. Porque se deprimió y por eso llegó a este. Pues a este estado. Eh, a mí me parece un poco fuerte, un poco penoso, tal vez a la señora se le pudo, eh, no sé, en vez de que saliera ahí una videollamada, ¿sabes qué? Eh, lo puedes maquillar un poquito más porque en realidad el video es un poco fuerte, un poquito triste, deprimente, no porque la señora esté grande, sino deprimente porque en realidad ves la cómo el tiempo pasa y no se detiene ves clips anteriores de lo que... De lo que callamos las mujeres... ay señora, perdone usted... este ves eh, clips anteriores de... mujer, casos de la vida real... incluso este, este recuento que hacen cada año... y ves a una señora fuerte, triunfante... y aquí lo que viste fue una señora pues ya mayor... Eh, casi casi amarrada a la silla para que no se les caiga... según esto estaba cantando... Según esto estaba cantando, pero pues obviamente no. Mm, de hecho. A un día de que ocurre esto. Al otro ya no se presenta. Nos dicen que fue por complicaciones cardíacas. Cardíacas. Que fue por complicaciones nada más. ¿Qué estoy, qué estoy diciendo? <risa> no, este fue por complicaciones de salud. Que a lo mejor no se sintió bien. Eh, a, ojalá y no sea eso. Ojalá y sea más una cosa de callar. Eh, haters, de callar gente, porque en realidad pues la señora le echa, le echa las ganas, pero eh, también es un poco tal vez hasta cierto punto es violencia porque, digo, si tienes a la señora y la vas a tener ahí las mejores condiciones, una, una buena silla, eh, este el cuate que la lleva, ¿sabes qué, carnal? Cálmate, no estás transportando papas, estás transportando a una primerísima actriz, entonces con calma, este en vez de que salga disque cantando, mejor, ¿sabes qué? Que salude, que se le dé la, eh, la reverencia de pie que merece la señora, porque bien o mal, aunque si te caiga, si te cae mal la señora o no, a final de cuentas es un ser humano. Eh, que también tiene su, su. corazoncito. Entonces vamos a recordarla como lo que es. Eh, sin. Pues sin fallarle. Sin quitarle esa. Como, qué palabra será la correcta. Este. Esa dignidad. Porque la señora es una diva. Siempre va a ser una diva. Y aquí, pues, salió a relucir. Eh, un poquito las cosas que de pronto. Hacen, ¿no? Eh, qué es lo que piensas, qué crees, eh, ah la señora tuvo COVID, de hecho tuvo COVID hace unos cuantos meses, en ese entonces tenía 91 años, ahorita ya tiene 92, entonces pues bueno esperemos que eh, la salud de ella vaya en mejor y bueno pues hay que tratarla como lo que es, viendo mal nos caiga bien, nos caiga mal, la señora es una primera actriz y merece respeto eh. y hay que ser humanos, que de por sí la industria y más últimamente como que ha dejado, ha perdido esa humanidad, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, antes de irnos, recuerda, recuerda que puedes escuchar todos los podcasts que se hacen, eh, amigos y parejas, que por cierto, mañana se graba, vamos a tener un super programa, eh, eh, proyecto Inframundo que sale los jueves Y los podcasts de FAB Las notas más virales de la semana ¿Cómo puedo escucharlos? ¿Cómo puedo verlos? Si no tengo Spotify Spotify, bueno, pues requiere que se pague Entonces no todos tenemos a veces la posibilidad de pagarlo Bueno, lo único que tienes que hacer es buscar en Google eh, En Google Chrome, cualquiera de tus buscadores O en tu celular, en Internet Los podcasts de FAB O los cuentos de FAB eh, Cualquiera de ellos Vas a ver una imagen súper, súper conocida que es la que de pronto ponemos y puedes escuchar todo el contenido completamente gratis. No es necesario pagarlo, no es necesario pagar el Spotify, puedes buscarlo en internet. Eh, esto se hace con la idea de darnos a conocer, el contenido es gratis, este contenido va a ser gratis toda la vida, ya eh, exclusividades y cosas así se, se van a pagar, pero estos se mantienen completamente gratis porque son para que los disfrutemos todos, muchísimas gracias por llegar hasta este punto, entonces ahora sí, son las 10 y cuarto de la noche, eh, la noche de viernes 13 de Mayo, viernes 13 de mayo del 2022, el próximo ya es mitad de año, muchachos, muchachas, gente preciosa. Eh, entonces, uh, estamos a 22 grados, entonces, eh, mucha agua, eh, malditos moscos. <risa> entonces, muchísimas gracias, recuerda que estás aquí, eh, ahorita se sube en YouTube por si te perdiste alguna de las... Notas. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Eh, estos son y estos son, fueron los podcasts de FAM. Nos escuchamos la próxima semana. Ya terminaron los podcasts de Fab, pero recuerda, comienza tu fin de semana. Lunes 8 de la noche, nuevo episodio. Amigos y parejas. Martes, resubida en YouTube, eh, Proyecto Inframundo. Los jueves, nuevo episodio, Proyecto Inframundo Spotify. Y viernes, los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. Nueve y media de la noche, completamente en vivo en Facebook. Yo soy Fab. Y resubido en YouTube, los cuentos de Fab.